Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Carol Academy. Hoy vamos a elaborar un hermoso portagafas. Espero les guste. Para nuestro portagafas vamos a necesitar chips de piedra picada, perlas número 5, portagafas, separadores argollas, tapanudos, escalachines, broches, hilo taiwanés y cadena. Bueno, vamos a iniciar nuestro gafas Hemos cortado dos tiras de nuestro cordón chino. Quemamos una, un extremo y vamos a pasar, vamos a abrir un poco el escalachín, perdón, el tapanudo. Pasamos el cordón y vamos a pasar un escalachín. Con nuestra pinza plana vamos a presionar el escalachín. Con nuestra candela quemamos la punta. Llevamos arriba el tapa nudos y nos ayudamos con la pinza plana para cerrarlo. Bueno, ya tenemos acá nuestro tapa nudo, entonces vamos a empezar. Vamos a pasar un chip de piedra picada, pasamos el, un separador. Una perla, nuevamente, separador. Pasamos piedra picada. Miren cómo va quedando. Bueno, intercalamos piedra picada, separador, perla, separador y piedra picada. Bueno, hacemos 11 centímetros, acá intercalé y luego terminé con chips de piedra picada. Acá voy a pasar el escalachín, perdón, el tapanudo. Y voy a pasar dos escalachines, uno y Dos. Voy a apretar con la pinza plana. Apreto aquí. Y cierro. Corto el exceso de cordón. Recuerden que lo vamos a hacer hasta que llegue hasta tener 11 centímetros. Aquí quemo. Voy a poner una argolla y cortamos 67 centímetros de cadena, cierro acá la, la argollita Pase la cadena, cierro acá la argolla y acá voy a poner una argolla y mi broche. Ese porta -gafa sirve también para el tapabocas porque le vamos a poner este brochecito, cierro acá y paso acá la, el brochecito y así queda nuestro portagafas. Espero les haya gustado nuestro tutorial, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle click en la campanita. Y seguirme en mis redes sociales como Sonia Cáceres Raya Piso Accesorios y Sonia Cáceres Raya Piso Masterclass.